Muy bien, eh, buenos días para todos y para todas. Eh, mi nombre es Pablo Martínez de la Universidad de la República de Uruguay. Estoy aquí sustituyendo a la colega Miriam Felfeber que iba a coordinar esta mesa que lamentablemente no nos está pudiendo acompañar. Le mandamos además un afectuoso saludo a Miriam desde aquí. Eh, vamos a dar este, entonces comienzo concretamente... A la mesa, claves para la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe frente a los desafíos de las desigualdades en la pospandemia. Tuvimos algunos ajustes en la integración de la mesa, por lo cual voy a, voy a detallar que nos están acompañando la doctora Gloria del Castillo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Bienvenida. El doctor Martín Unzue, del Instituto Gino Germani de Argentina, también le damos la bienvenida. El doctor Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República de Uruguay, bienvenido. La doctora Guadalupe Olivier, de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, de la Secretaría Académica y Presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, también la bienvenida. Y el doctor Álvaro Rico, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, también la, la bienvenida. Eh, como ustedes saben, estamos un tanto justos con la agenda de, de tiempo, por lo cual, con mucha pena, debo pedirles que intentemos este, concentrar las exposiciones entre 10 y 15 minutos, para que bueno, podamos este, tener la, las presentaciones de todos y eventualmente algún intercambio. Si les parece, podríamos seguir este mismo orden que tenemos en el programa y entonces comenzaríamos dándole la palabra a la doctora Gloria del Castillo. ¿Qué tal? Buenos días a, a todas y, y todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí, en este espacio, bueno, de la UNAM, pero de, de Claxo eh, 2022. Eh, yo me voy a presentar eh, brevemente, soy Gloria del Castillo Alemán, soy profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y hoy también soy su directora general. Eh, y me quiero presentar porque justo mis reflexiones eh, tienen que ver con, con mis roles como profesora eh, investigadora en el campo multidisciplinario de, de política pública, por eso ahorita que oía lo de bien público, bien común, bien… Este, me, me hace mucho sentido, qué bueno, qué bueno que está eso, y también pues como directora ¿no? en estos últimos años, pues me, me ha tocado eh, tomar decisiones en un contexto de gran transformación, de gran eh, cambio, que eh, pues para la Flaxo ha sido una oportunidad eh, de cambio y creo que de, de, de transformación. Y, y no quiero dejar de, de mencionar que en este proceso… No, de, de la Flaxo México, hemos tenido pues el acompañamiento, respaldo del subsecretario Luciano Concheiro. No lo quiero dejar de, de hacer porque ha sido muy, muy importante para la, la Flaxo México. Entonces, eh, inicio con mis reflexiones y te pido por favor me digan el tiempo porque Perfecto. se me va la… Se me va la onda y además eh, creo que el, el, eh, las palabras que nos antecedieron del subsecretario de Axel, no, de, eh, del colega, eh, me dejaron un poco dislocada de lo que yo, de lo que yo traía. Creo que es muy importante tomar en cuenta ese posicionamiento, no, este proceso político de gran cambio que se está viviendo. A mí me me, me llamó mucho la atención, eh, pues el cambio de rol ¿no? de, la, de la UNESCO, pero pues estos, estas coyunturas justo ¿no? permiten eh, poder impulsar eh, eh, como se decía las, las grandes eh, transformaciones. Sin embargo, me voy a concentrar un poco, bueno un poco en lo que, en lo que he, he preparado y creo que para todos los que hemos estado siguiendo, eh, y participando en Claxo eh, 2022, el, el mismo título de esta novena eh, conferencia no es menor, se, se ha mencionado, lo, lo mencionaba en la inauguración eh, eh, Karina Batiani, eh, tiene mucho sentido ¿no? y tiene mucha profundidad y no es un título más. Entonces, eh, me parece que ha sido un, un gran acierto el título de esta de esta conferencia, que es las de la novena conferencia, que son las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, y así en plural, ¿no? que son las tramas de las desigualdades. Pero también el subtítulo de, la, de, la novena, de esta novena conferencia me parece de lo más acertado. Y eso es lo que nos llama a una gran a una a una gran reflexión. Eh, yo he, yo he puesto aquí en mis notas a una gran reflexión de altos eh, vuelos, porque como ya se eh, decía hace unos momentos, lo que queremos construir como, como región eh, latinoamericana y cara, caribeña son grandes transformaciones, pero que esas grandes transformaciones eh, apuntalen hacia eh, nuevas soluciones en un problema no tan dramático y, y como desde política pública le llamamos un gran mal público que son las desigualdades. El subtítulo, perdón ya no, ya no lo dije, pues son saberes, luchas y transformaciones, y a lo que nos llama justamente es esta, a esta convergencia ¿no? de conocimiento, ciencia, política luchas políticas entre proyectos y cambios, yo les a las grandes transformaciones les llamamos cambios no incrementales. La clave está en cómo, ¿no? desde nuestros espacios eh, de formación, des, desde nuestras responsabilidades o encargos, o cargos, ¿no? como decía el subsecretario eh, eh, Concheiro, cómo articulamos estos tres grandes ejes. ¿no? Yo les diría que como profesora investigadora de tiempo completo y como tomadora de decisiones de la Flaxo México, pues hemos… yo he privilegiado, la verdad, el, el conocimiento, la ciencia sobre, eh, sobre mis decisiones, con esta ventaja que además eh, mi objeto de, de estudio son las políticas educativas y las políticas educativas justamente de, de educación eh, superior. Eh, y… Eh, Decía este, este subtítulo de la, de, la, de, la, de la novena conferencia, pues no es menor, y, y también se mencionaba en la, en la inauguración, ¿no? esta, esta articulación entre ciencia, política, cambios, transformaciones y soluciones en el campo de la educación superior. Y también, bueno, quiero un poco eh, desgranar o desmenuzar, no me voy a llevar muchos minutos… Eh, el título, no, ya, ya lo decía también eh, Luciano Concheiro, el título de este, de este panel tampoco es menor, no. cada palabra la verdad eh, hay que darle su justa eh, dimensión y justamente si sí, lo que queremos es nuevos posicionamientos eh, políticos a nivel eh, regional eh, con, esta, con esta mirada hacia resolver los grandes eh, problemas o los grandes males públicos eh, regionales que, que nos atañen. ¿no? Entonces, una, una, una, la primera palabra, digamos, que aparece en este panel son claves, ¿no? entonces, ¿qué estamos pensando cuando, cuando nos referimos a las, a las claves? Y desde mi perspectiva, las claves son eh, eh, ubicar estos ejes de, de intervención desde política eh, pública pero como una desde, una, desde un posicionamiento político eh, estratégico, de tal manera que nos permita, ¿no? como, como región, pues tomar las, las mejores decisiones políticas y de políticas Ya me, eh, mencionaba Axel Didrikson, una agenda, una agenda muy, muy importante de… aquí por aquí la anoté, bueno, aquí está, eh, de, de temas pues son temas, son problemas eh, que tenemos eh, que resolver y creo que este posicionamiento político que se está construyendo desde América Latina y el Caribe para la región, pero en un contexto mundial eh, amplio, pues ahí ya, ya hay, es un posicionamiento político, ya hay decisiones eh, políticas y lo que queremos eh, construir pues cuáles son esos andamiajes, esas decisiones de política educativa para poder justamente pues, ir, ir avanzando en, en, en esos temas. El otro, la otra gran palabra de este panel son las transformaciones de la, de la educación eh, superior. Aquí no me voy a detener mucho, yo creo que ya se ha dicho eh, suficientemente eh, explícito y claro ¿no? cuáles son estas estas transformaciones no incrementales que implican eh, que implican mirar desde el Estado ¿no? este nosotros en política pública nos referimos al régimen de políticas justamente para mirar el Estado, ese Estado ¿no? que tiene que tomar otro rostro, otros ejes ¿no? otra eh, responsabilidad con el propósito justo de que se puedan garantizar la, la educación como un derecho eh, eh, universal como un bien público o no eh, un, un bien eh, no, un, como un bien común de interés social o yo diría desde política pública un bien pu un bien, un bien con interés eh, público, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que el Estado ¿no? asume esa responsabilidad, pero para asumir esa responsabilidad, pues tenemos que eh, transformar, digamos, eh, eh, al Estado y transformar muchas otras cosas, como es esta manera de hacer eh, política, y creo que se abre un espacio muy importante eh, para América Latina, y aquí la verdad que yo visualizo… ¿No? Visualizo obviamente a la Flaxo México, pero visualizo al sistema eh, Flaxo. Y la o, las otras dos palabras, bueno, son las, las desigualdades, ¿no? Ya también en esta agenda que se ha mencionado, Axel Didrikson eh, mencionó, pues ahí hay varias, ¿no? Varias de las, de las eh, desigualdades que, que generó la, la pandemia, el, el tema de género, eh, etcétera, que hay que eh, digo, lo digo no, no porque no me, no me clave ahorita en eso, pero que hay que resolver, creo que en México se están resolviendo eh, eh, varias desigualdades, a lo mejor de manera eh, simultánea, una que me parece muy importante es la de género, ¿no? desde, desde la Subsecretaría de, de Educación eh, Superior está articulada una política eh, nacional y bueno en ese sentido creo que contar con una ley general ¿no? de educación eh, superior eh, actualizada justamente a este gran cambio político que estamos eh, viviendo ha sido muy acertado y bueno la otra gran palabra clave ha sido es, es la, la, la pandemia todos lo hemos eh, vivido si bien también eh, se ha <coughs> hemos visto eh, la pandemia hizo más visible eh, las brechas, las desigualdades, ¿no? todos estos problemas públicos. También yo creo que es muy importante reconocer que la pandemia también nos, nos midió ¿no? como instituciones y como sujetos para pues, podernos adaptar ¿no? eh, de la noche a la mañana, desde la virtualidad, sin eh, eh, sin descuidar nuestras grandes responsabilidades públicas como, como institución me quedan o Cinco. o ya hablé mucho te quiero, te quiero. okay este eh, no estas grandes responsabilidades públicas que tenemos como instituciones de educación superior y como sujetos que tiene que ver con la docencia y la investigación no me, me llama mucho la atención que en esta agenda unesco congreso eh, no aparezca no la, la, la investigación pues hay que ver a lo mejor está como este es una cosa hundida en otra palabra no pero bueno pero hay que pero hay que verlo, ¿no? Entonces, eh, tratando de, de, de eh, el desgrane que hago, o, o este desmenuzamiento que hago de las palabras que a mí me llamaron la atención de este, de este panel, a lo que nos llaman, y en el caso, aquí quiero hablar un poco de Flaxo México, a lo que nos llaman es pues a revisar, ¿no? A revisar los, las teorías, los planteamientos teóricos con los cuales estamos eh, mirando o queremos mirar estos grandes males eh, eh, públicos. ¿no? En el caso de, de Flaxo, yo los quiero invitar y espero poderlos contagiar de, del entusiasmo que yo personal tengo con esa, con esa propuesta que es el debate renovado innovador de las ciencias sociales, justo con este propósito, ¿no? revisar los ojos teóricos, revisar eh, si, no, si son suficientes para lo que estamos viviendo. Y yo creo que no, ¿no? Lo que, lo que plantean de grandes se plantea y creo que eso uh, es una agenda muy importante y llegó eh, para quedarse. Y, y en ese sentido deberíamos de hacer nuestro monitoreo, ¿no? No este monitoreo, este, un, un poco cada, no sé cada tres, cuatro años, este monitoreo de las grandes transformaciones con el propósito de que no perdamos de vista hacia dónde van esas grandes transformaciones. No nos podemos equivocar ¿no? como región, eh, eh, que esta, esta oportunidad de grandes cambios y transformaciones nos vayan a perder de vista la solución de estos grandes males públicos. No, eh, no se hace de la noche eh, a la mañana… Eh, no, no, es, no es posible, pero sí se les puede dar, digamos, ese seguimiento. Y para ese seguimiento, yo solamente apuntalo aquí una, una propuesta, una propuesta, digamos, teórica desde el campo multidisciplinario de política pública, que es una perspectiva de cambio de políticas. No, eh, no, no, no, no soy economista, soy una especie de socióloga, politóloga interesada en las en las decisiones, en el estudio de las decisiones y políticas orientadas a resolución de, de, de males o problemas eh, públicos y esta perspectiva nos permite ver justamente este cambio de políticas, ver los procesos políticos que van acompañando ¿no? o los cambios políticos que necesariamente van acompañando y se tienen que construir para justamente poder no cambiar las políticas eh, públicas, las políticas estatales, incluso el concepto de política estatal es mucho… no, no, no solamente una política estatal es aquella eh, eh, que eh, favorece, continúa en el tiempo, no. Una política estatal es una política no que se desprende de un perfil, de un Estado, ¿no?, entonces, creo que eso es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista, ¿Qué políticas, no? con qué políticas queremos hoy eh, resolver estes, estos problemas eh, públicos en función de un, de, del tipo de Estado o, lo de, o de los rasgos eh, de Estado que son necesarios para poder justamente eh, impulsar no cambios eh, graduales, sino cambios no incrementales, estas grandes eh, eh, transformaciones, eh, y creo que lo, lo dejaría hasta, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gloria del Castillo. Eh, le damos la palabra entonces ahora a Martín Uzzue. Bueno… Eh... Muy buenos días, mi nombre es Martín Unzué. yo soy investigador en temas de bueno, políticas universitarias eh, y soy director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y no puedo anticipar de qué voy a hablar a esta altura porque, <ríe> como pasa en estos momentos, eh, bueno, venía con algunas ideas, pero todas las intervenciones previas, eh, me fueron sugiriendo algunos puntos. Eh, si sí, sí puedo eh, decir desde dónde voy a hablar, nosotros hemos hecho bueno, una investigación en el último año en el marco de, de unos proyectos que se lanzaron en Argentina, eh, financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, eh, en el marco de la, la convocatoria PISAC-COVID. Eh, donde estamos, entre otras cosas, preguntándonos por algunas de las transformaciones que han surgido en las universidades durante la pandemia. Y como seguramente todos saben y ha pasado en, en toda la región, eh, la pandemia supuso una fenomenal transformación de lo que estaba sucediendo en las universidades, una transformación desde ya imprevista eh, que... Necesitó esfuerzos institucionales, personales, eh, para poder llevar adelante las tareas eh, que fueron muy significativos y diferentes entre instituciones, entre disciplinas. Eh, y además que fueron desarrollándose a lo largo de práctima, prácticamente dos años, desde un principio en el que, por lo menos en, en nuestro caso, en el caso de la Argentina, eh, el horizonte temporal de, de la irrupción de la pandemia resultó muy imprevisto, con mucha dificultad para poder planificar. Nosotros empezamos a tener eh, restricciones a la, a la circulación y lo que se llamó el, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eh, que se fue renovando cada 14 días, eh, y que en un primer momento, eh, bueno, buena parte de las comunidades académicas, universitarias, pensaron que era una medida transitoria, que iba a tener poco, poca duración, y eso llevó a que en un primer momento bueno, haya una suerte de eh, detenerse a ver qué pasaba y, y no empezar a implementar transformaciones significativas. A medida que eh, este, estas disposiciones eh, se fueron extendiendo temporalmente y que se avanzó en ese primer eh, semestre o cuatrimestre del año 2020 eh, y que las perspectivas de retorno a alguna normalidad eh, se iban alejando, bueno, eh, se empezó a distin de distintas formas, con distintos ritmos, a avanzar en implementaciones de nuevas modalidades de desarrollo de las actividades académicas de la docencia de la investigación también desde ya eh, en las universidades eso eh, bueno se dio como digo eh, de modos muy diversos en las distintas instituciones eh, teniendo en cuenta los recursos que las instituciones pudieron des, eh, de, aplicar las trayectorias que las universidades ya tenían o no tenían en la virtualización eh, y también ciertas culturas institucionales propias de cada una de las eh, universidades e incluso de las unidades académicas en universidades muy grandes eh, donde bueno eh, estructuras más organizadas más verticales menos verticales etcétera pudieron responder de modos diversos lo que sí eh, es claro es que hubo eh, una irrupción en un momento específico en un momento en el que diversas fuerzas venían pugnando por la transformación o por alguna forma de transformación de la educación superior y que esto no es nuevo lo podemos ver ya desde eh, los discursos de la unesco eh, en las conferencias como se refería hace un rato y también los discursos del banco mundial que venían de antes ¿no? y ahí me, me, me interesa eh, señalar que eh, hay una suerte de continuidad entre discursos del Banco Mundial y los de la UNESCO, aunque la UNESCO muestre una cara más amigable, más eh, legítima en alguna medida, eh, pero que se fueron instalando y que desde ya el aporte que hizo nuestra región con las conferencias regionales, tanto la de Cartagena como la de Córdoba, eh, fue significativo en delimitar, en poner alguna voz de alerta en algo de lo que parecía que se estaba insinuando. Y lo que hemos visto en la última conferencia, y como estaban refiriendo recién y con el documento que, que circularon, es que eh, bueno, esas fuerzas eh, transformadoras no habían abandonado la intención de orientar los cambios y que la pandemia abre un espacio para grandes transformaciones el viejo dicho a río revuelto eh, ganancia de pescadores y hay unos cuantos que están pescando en este momento eh, y lo que hay en alguna medida es una disputa en torno a qué es lo que se va a pescar una disputa en torno a cómo se va a transformar la universidad en los años por venir. Eh, solo para, para generar más ruido, eh, quiero también hacer una referencia a eh, lo que se acordó, lo que se discutió en eh, Córdoba en el 2018, en el evento que, que hicimos y que fue además eh, también aprovechando el centenario de la reforma de Córdoba. Eh, y que se había pensado como una instancia previa a la Conferencia Mundial, en un momento donde todavía pensamos que la Conferencia Mundial se iba a hacer al año siguiente, eh, eso luego quedó desvirtuado porque durante los años que pasaron entre el 18 y la reciente conferencia empezaron a irrumpir un montón de otras fuerzas eh, con eh, sus agendas, con sus agendas de, de transformación. Y, y menciono, por ejemplo, al IESALC, ¿no? eh, que estuvo haciendo toda una serie de actividades previas a la conferencia, eh, invitando a una serie de, de especialistas eh, como Jamil Salmi, eh, presidente de UPlanner, eh, que si bien el, el discurso bueno, ha tenido alguna transformación, yo recuerdo bien los discursos que... Eh, o, o los... Papers que había preparado para el banco mundial en eh, los años a finales de los años 90 sí eh, y que eran eh, unos papers bastante interesantes porque no solo definía lo que eran las world class universities eh, sino además sostenía que en nuestros países no había espacio para ese tipo de universidades porque en nuestra región las urgencias eh, económicas eh, no permitían generar las grandes inversiones necesarias para llevar adelante universidades de clase mundial, por las implicancias de la construcción de esas universidades, entre otras cosas, en términos de investigación, de producción de conocimiento de frontera, de la, la inversión necesaria en algunas disciplinas para llevar adelante investigación cerca de la frontera tecnológica. Que Salmi haya estado, eh, bueno, participando en los debates previos en nuestra región, convocado por un organismo regional dependiente de la UNESCO, eh, bueno, da cuenta de cómo había algunas fuerzas eh, que intentan ver hacia dónde va la universidad y que intentan bueno, plantar algunas ideas de hacia dónde tiene que ir. Ahora, eh, dicho esto, brevemente eh, quiero contar, nosotros hicimos todo, toda una serie de, de entrevistas eh, a eh, autoridades de universidades públicas y privadas, eh, particularmente rectores y vicerrectores, hicimos entrevistas a gremios, hicimos entrevistas a docentes e investigadores de, de universidades de, de Argentina, eh, un poco con dos objetivos, eh, hacer un balance de lo que había sido la experiencia de la pandemia y después también preguntar cuáles eran las tendencias que ellos pensaban que iban a... Eh, bueno sostenerse eh, partiendo de que la, la irrupción de estos dos años supuso evidentemente bueno un parteaguas y, y un momento en el que seguramente algunos de los cambios que se implementaron así forzadamente bueno van a, a perdurar lo primero que puedo decir es que bueno la, las visiones no han sido coincidentes eh, desde ya bueno los rectores eh, no minimizan las dificultades que hubo en la implementación, pero creen y sostienen que las universidades han logrado gestionar de modo muy eh, satisfactorio el, el proceso de cambio. La pregunta a, a los docentes y a los investigadores, las y los investigadores, eh, ya es más matizada porque ahí eh, se pone en, sobre la mesa que, ha habido toda una serie de esfuerzos personales, eh, de una serie de esfuerzos eh, para poder llevar adelante un proceso de trabajo que fue mucho más exigente, que supuso mucho más estrés, eh, que dejó a algunos sectores al margen y ahí eh, un poco en sintonía con la Pregunta por la desigualdad, que creo que es una pregunta fundamental para todas nuestras universidades. Eh, hay algunas cuestiones del acceso a las tecnologías y demás que han comprometido el funcionamiento de las universidades durante esta pandemia. Eh, estudiantes sin acceso a eh, dispositivos, sin acceso a eh, datos o a, a redes de internet... Eh, también personal administrativo de las universidades con problemas de acceso a equipamientos, que se tuvieron que llevar equipamientos de las universidades para poder trabajar a distancia. Eh, ahí hay toda una familia que dio origen, por lo menos en Argentina, a ciertas políticas públicas específicas, eh, acuerdos con la ENACOM eh, para eh, el uso de datos eh, gratuitos eh, desde los teléfonos celulares para conectarse a sitios universitarios, que eso no, no cuente eh, en los megas que disponen los planes de, de las telefonías, eh, pero evidente eso también genera algunas dificultades, ¿no? porque supone que tenemos una porción importante de los estudiantes que usan el teléfono como... como plataforma para, para estudiar y demás, eh, y después bueno algunas otras políticas específicas que por cuestiones de tiempo no, no las voy a, a desarrollar, algún reconocimiento salarial a gastos de conectividad eh, para los docentes universitarios que se implementaron recién desde abril del, del 21, entre otras cosas. Pero a donde sí quiero ir en los minutos finales es que eh, las transformaciones que vienen eh, la, la crisis supone eh, bueno, una serie de, de peligros eh, y también de oportunidades. Eh, la mayor parte de las entrevistas que hicimos a autoridades eh, sostuvieron que alguna forma de bimodal, bimodalidad iba a quedar. Eh, de hecho, en algunos casos incluso eh, hemos relevado eh, posiciones que entendían que lo que pasó... Por la, con la pandemia, solo aceleró una serie de cambios que venían y que eran inevitables. Eh, la virtualización de la educación superior eh, se presentó en algunas de las voces que relevamos como una oportunidad en múltiples sentidos, una oportunidad para la movilidad de, de los estudiantes, eh, una... Eh, posibilidad para incrementar eh, la llegada a, a algunos estudiantes eh, también bueno las referencias a eh, cierta comodidad cierta economía del tiempo cierta economía de recursos de viajes incluso de recursos de alojamientos y demás en los casos de aquellos que se mudan para acceder a las universidades y que deben hacer inversiones importantes eh, para desplazarse en ese sentido también la cuestión de la internacionalización se presentó como una posibilidad que la virtualización estaba fortaleciendo eh, y que empieza a, a generar algunas preguntas sobre las que me quiero detener eh, las desventajas de, de este proceso podrían ser y las voy a mencionar telegráficamente eh, en primer lugar bueno, un cierto peligro de comoditización de la docencia eh, que tiene mucho que ver con lo que refería Axel recién de eh, la, la visión de la educación superior y de edu educación universitaria como un bien común, ¿no? eh, La docencia y, y, y, la, y nuestra nuestra bueno, la función central de nuestras universidades y nuestras instituciones de educación superior, esa función docente presentada como una función eh, llevada adelante por docentes eh, anonimizados, intercambiables, eh, que pueden eh, transmitir contenidos que en general no producen, eh, por eso es que no es muy sorprendente eh, el... Eh, el, la, la marginación de la producción de conocimiento y de la, y de la investigación. Eh, docentes entonces que son intercambiables, que se presentan como un recurso abundante, eh, sin una formación específica, eh, sin reconocimiento, eh, de hecho es muy difícil ver que en los programas eh, que se ponen eh, y que se ofertan online haya referencia a quiénes son los docentes de esos programas en realidad lo que son están los programas y las materias y es no importa quién es el, el docente hay un segundo elemento que es eh, la descontextualización de la enseñanza que me parece que es un, un enorme problema la enseñanza presentada como eh, fuera de eh, el contexto de funcionamiento de la universidad de la inserción territorial social de la universidad eh, Deshistorizada también, en el sentido de descontextualizada, eh, un programa virtual eh, que en algunos casos puede ser un programa... Eh, tiempo, digo una cosa más. Este, que puede ser eh, un, un programa incluso, y, y ahí una, una advertencia, y, y lamento no, no poder decir más, pero bueno, capaz poder, puedo retomar algo... Eh, tenemos que tener presente lo que ha pasado en, el, en la editorial, en el... Ah, bien. Ahora tengo un minuto más. <ríe> eh, podemos tener presente lo que ha pasado en eh, el mundo editorial, el mundo editorial académico, que es mundo muy cercano al de las universidades, eh, donde las grandes editoriales, que son también promotoras de algunos de los cambios que acechan a la, a la educación superior a nivel mundial eh, y que intentan constituir un modelo hegemónico de universidad a nivel mundial, esas grandes editoriales se han dedicado últimamente, ya no, no últimamente, hace mucho tiempo, a, eh, por ejemplo, encargar libros de texto eh, pagando una vez a los autores y luego utilizando ese libro de texto indefinidamente eh, el peligro de que pase eso en la educación virtualizada es muy grande no de que eh, las universidades paguen por la eh, producción de un curso y que luego ese curso eh, se reproduzca infinitamente eh, teniendo tal vez que resolver solo la cuestión de la evaluación eh, contratando puntualmente evaluadores y lo último, este escenario eh, bueno, eh, abona a eh, la idea de construir un mercado mundial de educación superior, eh, virtualizado, y donde sean las World Class Universities las que terminen absorbiendo la matrícula mundial, en muchas disciplinas, particularmente en las disciplinas que no requieren eh, matriculación local para, para su funcionamiento. No es ninguna casualidad que las grandes universidades que encabezan los rankings mundiales ya dan cursos gratuitos online y los ofrecen y los van instalando y los van promocionando. Y además se van fortaleciendo y se van legitimando eh, con los rankings que juegan un papel también terriblemente crítico y del que no voy a poder hablar por falta de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Les pido disculpas a los panelistas por estarlos apurando con los tiempos, pero bueno, es, es lo que tenemos. Eh, damos entonces la palabra al doctor Rodrigo Arín. Sí. Gracias, Pablo. Antes que nada quiero comenzar agradeciendo a Claxo la posibilidad de tener esta instancia y esta y esta mesa que se complementa con otra que tuvimos en el día de ayer eh, en un foro de rectores. Me podrá corregir tanto Escalante como Rico, de donde creo que participamos 17 rectores de la región, justamente discutiendo en clave del futuro de la educación superior y de las políticas públicas que deberían sostener eh, la educación superior como un bien público eh, en nuestras latitudes. Como plantearon varios de, de quienes hablaron antes que que en mi caso la mesa anterior me cambió también el eje de la, de la intervención eh, y voy a partir de, de, la, de una afirmación que hizo Martín yo efectivamente creo que hay, estamos iniciando un, un, una etapa de disputa del modelo universitario que va a prevalecer en buena parte del siglo XXI y una de las características que tiene, a la cual no voy a, a, no voy a profundizar, tiene que ver con la posibilidad de la globalización de instituciones que a partir de soportes tecnológicos, eh, pretendan eh, ser eh, el canal de masificación de educación terciaria y superior en nuestra región, eh, transformándolo también en un vector eh, de generación de rentas económicas a otras escalas. Yo creo que ahí tenemos un riesgo eh, marcado. No me voy a centrar en eso, pero quiero señalarlo como prólogo, porque entiendo que es algo que explícitamente tenemos que encarar como desafío política en, desde nuestras actitudes. Quiero sí centrarme en el vínculo entre desigualdad de educación superior en el siglo XXI, y lo voy a hacer de una perspectiva eh, doble. Por un lado, del lugar institucional que me toca ocupar a mí hoy, como rector de la Universidad de la República, y en segundo lugar, como algo que yo sí fui economista hace relativamente poco tiempo, eh, hasta que uno ocupa algunos, algunos otros espacios, por lo tanto también voy a intentar articularlo de una visión que tiene que ver con, con la economía laboral y la economía de la desigualdad más en general. Por tanto, mi intención es hacer una reflexión general sobre el papel de la educación superior como soporte del bienestar social y el combate a las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe. Resalto, el combate a las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe, no solamente la desigualdad como el resultante de un proceso en un momento de tiempo concreto, sino a asumir una agenda que nuestra región tiene postergada, reconocida por las declaraciones gubernamentales por organismos internacionales y por supuesto por la academia, pero postergada. Que finalmente, si somos capaces como región, de abordar políticas que nos permitan superar desigualdades estructurales multidimensionales que persisten y se reproducen en América Latina y el Caribe El punto de partida también es que la convicción de que algunos elementos propios de nuestra idiosincrasia universitaria y de nuestra conceptualización de la vida universitaria en los 90 y en buena parte del comienzo del siglo XXI, siguen siendo valios. En particular la noción de la educación superior como bien público, social y derecho humano a ser garantizado por los estados. Pero también la convicción que esa agenda tiene que ser renovada, asumiendo los nuevos problemas y desafíos de nuestras regiones y también de otros actores. Como que acá plantea Martín, la posibilidad de tener otros actores institucionales que pretendan generalizar... ...sus vínculos con la región eh, a través de mecanismos eh, asociados a, a la privatización del conocimiento avanzado. Voy a empezar con una, con una afirmación que en su simpleza, con una cita que en su simpleza... ...creo que señala en buena medida los problemas que tenemos en este siglo XXI. Angus Ditton, profesor de la Universidad de Princeton y primer Nobel de Economía en el 2015... ...quien trabaja en temas vinculados a pobreza y desigualdad... ...en el 2015 escribió, a principios del siglo 20 la principal distinción educativa entre, era entre egresados y no egresados de secundaria. Hoy en día, cuando el nivel promedio de la educación es mucho más alto, esa distinción es entre quienes tienen y quienes no tienen un nivel de educación universitaria. Esta afirmación eh, señala dos elementos. En primer lugar, la relevancia de la educación superior como un espacio para asegurar trayectorias vitales no vulnerables. Y está asociado también el proceso de democratización y amplificación de la plataforma de ingreso a la educación superior. Y en segundo lugar, el hecho objetivo, que en la medida que la educación superior se transforma en una plataforma para asegurar trayectorias vitales, eh, yo diría, ricas, comienza a ser indudablemente un espacio de confrontación política, y un espacio donde los Estados tienen que comprometerse en forma directa. El primer ejemplo obvio que podemos citar acá es Chile, es finalmente la demanda de democratización de educación superior y el combate a los mecanismos de privatización que son herencias también de las dictaduras, lo que posiblemente esté cambiando el sistema educativo terciario chileno, pero lo que sin duda hizo fue cambiar el mapa político de Chile, esas movilizaciones. Podemos verlo en otras regiones, la discusión sobre la gratuidad o el acceso o el endeudamiento no es solamente un problema de nuestras actitudes, Está presente claramente en Estados Unidos y está presente también en otros contextos en donde el avance hacia una lógica de financiamiento privado está generando problemas sustanciales que también tenemos que observar con, con cierto detenimiento. Aquí hay que reconocer una, que en la región también tenemos diferencias estructurales y, yo diría, derivas institucionales que son distintas, producto de las dictaduras en el Cono Sur, en algunos casos producto de historias previas, pero hoy tenemos regímenes universitarios en la región que siguen estando sostenidos en la gratuidad, otros están sostenidos en la gratuidad y en el libre acceso, donde quizás no nos pongamos todos de acuerdo, pero algo que defendemos en el Cono Sur, en particular en Argentina y Uruguay, ¿sí? y otros que están sostenidos en lógicas de estratificación que presupone el acceso diferencial en función de pruebas de ingreso, a distintos estamentos de educación superior. Todos, y estoy hablando del sector público, si lo combinamos con el sector privado, esto se hace mucho más complejo. De hecho, en países como Brasil o en Chile, la generalización de la educación superior vino de la mano de la ampliación de la plataforma institucional a través de universidades privadas con fines de lucro, muchas veces. Y financiadas, financiadas con recursos públicos. Esto digo porque creo que... Deberíamos ser cautos en hablar de la universidad latinoamericana, que sin duda tenemos hasta una historia común, una liturgia común y un conjunto de valores que no son comunes, pero nuestras derivas institucionales han sido distintas. Y desde ese lugar también tenemos que reflexionar sobre el futuro de la educación superior, si lo vemos de, en, en, en una perspectiva regional. Muy brevemente, voy a citar... Para que se entienda lo que, lo, la, lo que, mi preocupación con respecto a lo que acá, acá, la afirmación de Ditton, eh, para Estados Unidos que sin duda es el caso más extremo, no, no porque, como decía Marx, el futuro de los países subdesarrollados eh, es mirar, el ser el espejo de desarrollado, sino que quiero que pone en evidencia algunos problemas que vamos a enfrentar en este siglo XXI. El salario real en Estados Unidos, de un varón blanco sin educación superior, o sea, que llega a culminar solamente educación secundaria, entre 1979 y 2017 cayó en términos reales, un 13%. O sea, hoy está peor que hace 40 años atrás, prácticamente. En el mismo periodo, el ingreso nacional per cápita aumentó un 85%. O sea, el incremento de la desigualdad tiene mucho que ver con un factor diferenciador que es el acceso o, no el, o el no acceso a la educación superior. Esto tiene que ver también con la calidad del empleo. Y la pérdida, producto también de las políticas de corte más neoliberal, el deterioro de algunos andamiajes institucionales como los sindicatos, no solamente se pierde salario, se pierden condiciones laborales, producto del outsourcing, por ejemplo, ¿sí? eh, o de un conjunto de prestaciones que provienen a las empresas en relaciones de, de, de largo plazo en estas cuestiones. Y hay en la sociología y en la economía norteamericana que trabaja en temas de desigualdad, una preocupación en el sentido de que bueno, la ausencia de acceso a la educación superior está socavando el sentido de pertenencia comunitaria más en general. Hoy en Estados Unidos hay algunos sectores que por primera vez, casi que en 200 años, están viendo reducir su esperanza de vida. Son estos sectores. En Europa los sistemas de bienestar han controlado un poco más esta evolución. y En América Latina y el Caribe tenemos un, un, un periodo muy fuerte de aumento de la desigualdad en los 90, producto también de un, de un incremento muy marcado en los retornos a la educación superior. Y luego un cierto retroceso, fundamentalmente en la era progresista, en buena parte del continente, en otra dirección. Pero la generalización de la educación terciaria y superior es relativamente reciente en América Latina y el Caribe. Nosotros, para poner un ejemplo, un país, entre comillas, eh, donde ha evolucionado más la matrícula, Argentina. En 1971, el 15, la tasa bruta de matriculación terciaria era un 15,3% en Argentina. En 1991, cuando empiezan los planteos del Banco Mundial de asegurar la, el financiamiento a través del mecanismo privado, era un 38,1%. Al comienzo del siglo era un 59% hoy es un 95% ¿sí? creció y mucho y es una buena noticia no así en todos los países fundamentalmente el crecimiento más grande en el cono sur ¿sí? pero simultáneamente tenemos que reconocer como instituciones que estamos ante un nuevo proceso de ampliación de la plataforma de acceso eso es muy buena noticia para la sociedad en general ¿cómo se hizo? bueno, acá hay un problema y quiero señalarlo con claridad en primer lugar, hay algunas apuestas razonables. Bueno, poblaciones estudiantiles más diversas requiere diversificar las trayectorias, inclusive las ofertas educativas en un contexto integrado. Es lo que suele llamarse diferenciación horizontal. Pero en buena medida, en muchos países de la región, opera a través de la diferenciación vertical, o sea, a través de la generación de estrato de calidad, que preserva la desigualdad. En algún sentido, un mensaje mentiroso. Las familias entienden que la educación superior es una plataforma para mejorar en clave intergeneracional, pero la oferta, la estructuración del sistema público, también público, ¿eh? porque acá la diferenciación este, vertical también opina el sector público, termina siendo que el acceso preserva el ordenamiento de calidad y por tanto el ordenamiento de posiciones de jerarquía de la sociedad más, posteriormente. Cinco minutos. Esta contradicción entre horis, estratificación horizontal y verti, divers, diversificación eh, horizontal y vertical creo que hay que preservarla en, en las cuestiones en particular. Y luego tiene que ver con el financiamiento. Los discursos del Banco Mundial, los discursos asociados a, a, la, a la necesidad de privatizar su, el sostén de, estos, este, de las instituciones públicas, por supuesto que trasciende la región, pero tiene que ver, ver también con asumir que acá no hay un bien público. Lo que hay es un bien que se apropia fundamentalmente por el receptor de la educación y que genera pocas externalidades al resto de la sociedad. Acá hay un tema muy complejo. Si uno piensa en esta lógica, bueno, el planteo neoliberal en, en general es aseguramos en todo caso becas o endeudamiento para que aquellos que no pueden pagarse lo puedan hacer. Eso genera también desigualdad post porque mientras que aquellos que tienen el patrimonio para sostenerse en la educación lo hacen a través de sus propios medios, quienes no lo tienen, egresan con una carga que preserva la desigualdad de futuras. O sea, el ingreso neto, posterior, con la misma formación no va a ser igual. Esto también parte de algo que se está discutiendo en la academia más en general. Por lo tanto, requerimos no solamente asegurar gratuidad, sino asegurar que haya inversiones diferenciales que preserven el derecho al acceso y la permanencia de educación terciaria de calidad. Voy a saltearme algunos tópicos. Hay otro rol que tiene que ver con el papel de las universidades en, como plataformas de desarrollo científico-cultural. Que, de vuelta, la ausencia de y temáticas los conflictos políticos, los autoritarismos, generaron que el desarrollo de, de, de las universidades con plataformas de investigación sea relativamente tardía el continente. Y tenemos que lograr hacer converger dos desafíos políticos simultáneamente que las universidades sean plataformas para la generación en redes, por supuesto, internacionales de calidad. ¿no? no, Esto no hay que defender nunca cualquier mecanismo autártico. Eh, de generación de conocimiento endógeno y simultáneamente sean el instrumento para democratizar el acceso al conocimiento avanzado. Y no es una tarea sencilla de generar tensiones en los sistemas y al interior de las pruebas universitarias. Pero la base para combatir la desigualdad es si logramos amplificar y democratizar el acceso en instituciones que preserven simultáneamente ser instituciones de investigación de calidad. Voy a terminar con tres reflexiones. En primer lugar, la educación superior debe ser concebida como parte medular de las políticas públicas y la obligación de ese Estado en el siglo XXI, por lo que planteé general. Pero tenemos que controlar y explicitar los riesgos de la estratificación, que no es lo mismo que la flexión horizontal. La estratificación es un riesgo que presupone seguir manteniendo las igualdades estructurales de la región. A una conjetura, es posible que en un par de décadas quienes no accedan a la educación superior enfrentarán trayectorias vitales, vulnerables y frágiles en América Latina y el Caribe también, por el patrón de desarrollo tecnológico y por las características de los procesos de desarrollo productivo que estamos viendo en la región general. Tenemos que apostar a la planificación del desarrollo a largo plazo a una rendición de cuentas social constante y a la transparencia general, institucional en general. Con un horizonte democratizador, pero preservando la autonomía como un valor sustantivo de la vía universitaria en la región. Autonomía conectada, autonomía que nos obliga a funcionar en sistemas en las universidades públicas, pero en donde claramente las decisiones de política tienen que estar contenidas en los ámbitos universitarios. Sustituir los valores de la competencia al interior de la vía universitaria y entre universidades por los valores que en algún momento prevalecieron, pero que los propios discursos más mercantilistas han trasladado, que es la complementariedad y la colaboración entre instituciones, entre equipos y en plataformas también de largo plazo. El anhelo de la reforma del de 18, americanista, las universidades latinoamericanas no lo hemos desarrollado. Tenemos pocos programas conjuntos de largo plazo en estas áreas. No voy a incorporar otras dimensiones que planteas en el foro de rectores, pero sí quiero terminar con una pequeña reflexión que me preocupa. Recibimos el documento sobre pronunciamiento latinoamericano y caribeño con motivo de la Tercera Conferencia Mundial. Quien habla como rector de la Universidad de la República integro dos ámbitos de redes, el Grupo Montevideo, 41 universidades públicas y la dual Integro el ámbito de conducción de ambas instituciones. Esto, Este documento no, no lo tuvimos a mano para discutirlo y, y, y transformarlo. Yo valoro que Argentina y México como gobiernos planteen estas discusiones, porque también estamos aliados a nivel gubernamentales. Pero cuidado, si reivindicamos la autonomía universitaria, las universidades no podemos ser solamente firmantes de documentos. Tenemos que ser capaces desde de nuestras redes, nuestros intercambios con otros actores de ser quienes elaboramos los documentos sobre la educación superior. Es ahí cuando no fue bien en las conferencias previas, bien en el sentido de resistencia, ¿sí? cuando fueron rectores universitarios quienes encabezaron este proceso. Nos vamos a ver en Córdoba el 30 de junio y el 1 de julio. Estamos organizando junto con, con el rector Yuri, también con la Universidad de la República, estas instancias. Yo pretendo que este documento no sea un documento acabado, porque faltan, por ejemplo, no se habla de estratificación, que para mí es clave. Si es una base y un aporte, bienvenido sea. Pero tenemos que densificar nuestro funcionamiento en redes y finalmente hacer claros que por las universidades hablan las universidades. Y eso es absolutamente claro si defendemos la autonomía universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, damos la palabra a Guadalupe. Pablo, a un comentario solamente. Tengo una reunión con el rector Graue. En, en un rato, si la mesa se alarga, voy a tener que retirarme antes de, de terminar la mesa. Sí, te hacer. excusaremos, entonces. Adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias. Eh, desafortunadamente, cuando a una le toca hasta el final, ya muchas cosas ya se han dicho. Entonces, en términos de tiempo, voy a tratar de ubicarme en cosas que considero no se han tocado, pero… Pues bueno, creo que como telón de fondo un asunto importante es considerar tanto la diversidad como la diferenciación y la desigualdad entre las instituciones de educación superior en la región, y creo que es un elemento esencial como punto de partida para dimensionar los desafíos post-pandemia. ¿no? Esta pluralidad considero que no es más que el reflejo de las propias condiciones de configuración socioeconómica de nuestros países, por lo tanto, el enfrentamiento de cada institución en el contexto pandémico dio lugar a mecanismos de atención, si bien similares en algún punto, sin embargo, dieron como resultado situaciones complejas que atravesaron por las particularidades de cada perfil e historia institucional. Y en ese sentido… Yo podría decir, por supuesto, como todas y todos aquí, desde el lugar en el que me ha tocado estar como secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional, como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y como investigadora y docente de, de la UPN, puedo decir lo siguiente. Por un lado… Considero que el marco normativo de las instituciones, en algunos de los casos, limita la actuación de la implementación de acciones para atender las desigualdades en torno a la serie de consecuencias materiales y de aprendizajes producto de la pandemia y de los efectos colaterales que aún no alcanzamos a dimensionar en su totalidad. Y en virtud de esto es necesario Considerar un marco emergente que permita conciliar las determinaciones nacionales con las independencias de cada institución y así apostar por la conformación de criterios regionales que permitan colaboraciones flexibles. Sin duda, el principal reto es la pluralidad institucional interna de cada uno de los países y no me refiero precisamente a modelos de enseñanza en lo particular en este momento, me refiero a los modelos de gestión y a las legislaciones universitarias que en muchos casos están encerrados en sí mismos. Es por ello que la recuperación de lo que en este momento yo podría decir como marco colaborativo puede apuntalar una confluencia de acciones institucionales abiertas al fortalecimiento de intereses públicos y sociales comunes que reduzcan brechas de desigualdad, aspectos clave como políticas de convergencia, de integración y fortalecimiento, con una perspectiva que abone al desmantelamiento de una reproducción estructural de la desigualdad. La revisión de las posibilidades de la articulación dentro de la riqueza de la pluralidad institucional no solo ataña a su modelo académico, sino a su carácter jurídico, administrativo y financiero que permea en el momento de bajar las políticas o programas institucionales de manera concreta y esto puede tener implicaciones en el éxito o fracaso de oportunidades educativas equitativas. En el caso mexicano, conviene decir que las instituciones superiores públicas cuentan con tipos institucionales que van desde las propias del Estado-Federación hasta las estatales y municipales, en un abanico que abarca desconcentradas, descentralizadas, no autónomas, universidades autónomas por ley y otras subsidiadas por el Estado. Además de una variedad de instituciones de tipo particular, quienes a la fecha cuentan con un aproximado de 2.796 instituciones, 3.831 escuelas y 24.000 programas en su oferta, lo cual hay que añadir a todo esto que el 65% de la matrícula de posgrado asiste a algún tipo de institución privada, lo cual hay que tener de manera muy clara para entender también los embates frente a la forma, formalización después del grado y de la propia investigación. Y a pesar de los esfuerzos por plasmar una aproximación a la diversidad institucional, estas agrupaciones en las que, en muy, muy general, eh, se puede organizar a, la, a las instituciones superiores en México, me parece no es suficiente para entender no solo los intersticios que se encuentran en sus marcos regulatorios o en sus capacidades financieras, como he mencionado, sino en combinaciones importantes que se relacionan con con la trayectoria institucional y sus relaciones políticas a nivel local y estatal, que dan como resultado un perfil de actuación con distintos niveles de eficiencia y que en el contexto pandémico quedaron al descubierto las posibilidades, pero en su mayoría las limitaciones. Un segundo aspecto que considero importante son los retos económicos a nivel institucional que tienen que ver con los recursos estructurales tanto humanos como materiales y financieros y al mismo tiempo el perfil socioeconómico del profesorado, del personal administrativo y por supuesto de estudiantes. Quiero decir que cuando hablamos de equidad en la educación superior, solemos pensar en el sector estudiantil, lo cual sin duda es el fundamento, es el lugar básico, pero también es importante considerar al resto de los sectores que constituyen ese espacio institucional, que también sufren de precariedad en términos de desigualdades salariales. Un tercer asunto Considero que es el de las políticas locales para fomentar la equidad tanto a nivel interno como a un nivel más general. Digamos que desde una perspectiva más de funcionalidad del sistema, en la cual se genere una mayor articulación con otras políticas de tipo social que coadyuven con las políticas de las instituciones de tipo superior. Una cuarta consideración, considero que es la condición particular de los contextos de equidad o inequidad, no solo educativa, sino a nivel social en términos generales, que tuvieron y siguen teniendo efectos diferenciados con la llegada del COVID-19 y sus secuelas posteriores, y que por lo tanto impactan en el nivel de ingreso permanencia y egreso en condiciones emergentes y no muy accesibles para todas y todos. Habría que analizar cuáles han sido las condiciones de cobertura en los últimos dos años y su relación con la apertura de brechas sociales y territoriales. Y cabría profundizar en un estudio que revele la ubicación precisa de la cobertura. Una hipótesis es que, y que ya lo mencionó el doctor Concheiro, es que esta ha sido focalizada e insuficiente y que solo ha profundizado las desigualdades. En el caso de México, por ejemplo, basta con ubicar un mapeo de concentración de instituciones de educación superior para identificar grandes islas de concentración relacionadas con zonas de mayor urbanización y desarrollo. De hecho, hay que mencionar que el mayor número de planteles de educación superior se encuentran en zonas de alta urbanización y son escasas las que se ubican en las zonas marginales, lo que implica de suyo un problema de accesibilidad. Un planteamiento similar habría que desarrollar para el caso de América Latina y el Caribe. Sí que es necesario plantear cómo ha ido creciendo el sistema, pero también no perder de vista el tema de la focalización territorial, pues es un componente básico desde la óptica de la equidad, o mejor dicho, de la ausencia de esta. Las cifras de expansión del sistema en nuestra región no están distribuidas horizontalmente, sino que se encuentran de igual manera muy focalizadas. La gran expansión de la educación superior en México se dio en la década de los 70 y 80, teniendo su, su pico más alto eh, del 14% en la década de los 80, después de ahí hubo un estancamiento muy importante y no fue hasta principios del siglo XX, donde ya había un 21.5 de cobertura. Y esto favorecido por políticas de impulso más bien a la educación superior tecnológica a finales de los 90 y también de la educación privada, desgraciadamente hay que decirlo en este sentido, con un perfil también muy focalizado que igualmente profundiza estas desigualdades. En realidad, la creación de nuevas instituciones de corte universitario en áreas del conocimiento más amplias, pues fue muy escaso los tiempos de creación de grandes universidades estatales y autónomas por lo regular, que se dieron en los 70 y se, eh, 60 y 70, en, la, en la, aquellas entidades federativas donde aún no existía educación superior, prevaleció ahí, sin embargo, hay que reconocer que el proceso de masificación de la matrícula en las instituciones públicas ya existentes fue donde se da esta ampliación, eso también hay que reconocer, pero que, por supuesto, en el conjunto de América Latina, tampoco logramos tener como esta mayoría, digamos, o por lo menos una tendencia más a la alza. no Tomando en cuenta, la, como referencia la encuesta nacional de ingresos y gastos, de los eh, hogares del INEGI, encontramos que en el último reporte tenemos un dato muy relevante, cuyas implicaciones atañen a las políticas de equidad y acceso y luego de permanencia en el sistema. Y ahí encontramos que solo el 8% de los estudiantes de nivel licenciatura provienen del quintil de menores ingresos, y la revisión por área geográfica también nos revela la distribución desigual de las oportunidades educativas a nivel superior, lo que yo puedo decir ya, más como en síntesis, ya me ganó el tiempo, es que una de las dificultades importantes que considero para la planeación y comunicación que se presentaron en una primera etapa de la contingencia sanitaria nos da los resultados que la propia ANUYES hace en su encuesta. Una es la resistencia o falta de preparación para migrar a un sistema a distancia. Y esto tiene que ver con el poco tiempo que tienes para reaccionar y tomar decisiones y actuaciones, pero también es que la falta de capacidad del manejo de instrumentos digitales, no solamente era de los docentes que pertenecemos a cierta generación, también lo es de los propios estudiantes, porque esto tiene que ver con una habilitación digital, con una preparación digital estrechamente asociada al capital cultural y económico para poder tener una máquina. Me parece que tenemos muchos retos, muchos elementos, les agradezco, lo traté de hacer lo más rápido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tu aporte y por, por el uso del tiempo también. Eh, y le damos la palabra a Álvaro Rico. Muchas gracias, Pablo. Voy a, a señalar algunos puntos que me interesaban sin gran esfuerzo narrativo de mi parte en aras del tiempo y, y, y un poco el cansancio de todos nosotros. Pero desigualdades y claves para las transformaciones en la educación superior. Eh, ya se ha dicho, las desigualdades y sus tramas es la convocatoria central de la novena conferencia de Claxo. Es un buen ejercicio analizar el tema de las desigualdades en la educación superior y en las universidades en particular. Es un, un buen ejercicio no solamente en la capacidad que tengamos de los señalamientos en torno a las desigualdades estructurales o sistémicas, sino también, y por sobre todo, un buen ejercicio autocrítico sobre nuestra propia reproducción de las desigualdades al interior de nuestras instituciones, o su invisibilización, o su naturalización. Y en este sentido, en este segundo sentido, sin por eso ser menos importante, creo que las universidades eh, en la región eh, han hecho un gran esfuerzo, eh, a veces obligadas por situaciones conflictivas que han estallado en la realidad y no han sido previstas, pero han hecho un gran esfuerzo por tratar de acompañar un cambio cultural y de época, incorporando... ¿Sí? En el tratamiento institucional de situaciones este, desiguales, lógicas en torno a valores y soluciones en torno a eh, un relacionamiento eh, acorde entre las personas. Eh, yo podría llenar de ejemplos y ustedes mucho más, y no se trata demagógicamente de enumerar situaciones, pero... Eh, cuántos problemas en algún momento como decano de la Facultad de Humanidades teníamos cuando había que cambiar los formularios de inscripción a los alumnos y estaba el tema del género, ¿sí? M o F. Y los la... tiempos que llevaron las discusiones y las negociaciones en torno, o los cambios de eh, apellidos en función de transformaciones voluntariamente eh, resueltas por la persona en torno a, a, a su sexualidad, eh, o los problemas de accesibilidad en nuestros edificios, eh, de señalética para las personas con, con escasa visión. Eh, la cultura proferocéntrica que es de alguna manera una versión intelectualizada de la cultura machista y que entabla relaciones de poder y de superioridad en el vínculo docente-alumno-alumnas o docentes mujeres y docentes varones. En fin, eh, no se trata de hacer una autocrítica trágica, pero yo creo que también debemos tener capacidad eh, de saber eh, mirar hacia adentro porque hemos aprendido que el tiempo de las transformaciones del mundo demora mucho y está lleno de fracasos, pero el tiempo de las transformaciones de nosotros como personas y de las instituciones que, que orientamos, eh, sí tiene una mayor capacidad de y una directa capacidad de transformación, y no lo debemos este, ignorar a la hora de analizar el tema de las desigualdades. Eh, también quisiera referirme, así enumerativamente y, y algo desordenadamente, que cuando hablamos de desigualdades, en, más de tipo estructural ahora en la educación superior, estamos hablando de una situación inequitativa que afecta a una generación de jóvenes y adultos, que es un sector numérica y funcionalmente muy importante para una sociedad y su futuro. En estos eventos, o en general en los ámbitos en los, en los cuales nosotros nos movemos, o yo personalmente, hablamos de estudiantes, pero casi no hablamos de jóvenes. Y sin duda, ¿qué quiero decir con esto? Que pienso, por lo que ha dicho el, el secretario y otras intervenciones, que la brecha entre estudiantes y jóvenes se ha acrecentado a nivel de nuestra sociedad. Que cuando hablamos de estudiantes, hablamos de jóvenes incluidos, integrados en el sistema. Y cuando hablamos de y, y celebramos, y claro que hay que celebrar el aumento de las matrículas universitarias, estamos hablando de jóvenes que han llegado a la culminación de tramos importantes de su formación y que inician el camino de la educación superior. Pero hay muchos más jóvenes que no son estudiantes. Y que cuando hablamos de políticas de educación superior y de políticas eh, eh, a este nivel, tendríamos que incorporar, quizás no, no lo hacemos por, en defensa de las autonomías de las universidades, que formamos parte en lo que hagamos desde la educación superior y desde las universidades en particular de una gran política de atención a los sectores juveniles en nuestros países estamos resolviendo eso así como hay políticas focalizadas sobre la minoridad sobre la tercera edad sobre la pobreza hay políticas sobre la juventud en la cual en mi país se habla de la tarjeta joven o, o, o del acceso a bienes culturales pero nunca se habla de las metas educativas incluyendo la educación superior que pueden, en un nivel macro, ayudar a transformar relaciones sociales y bienestar social en términos eh, menos, menos particularistas. Entonces, me parece que esta, este, esta, este aspecto lo tenemos que, tomar, lo tenemos que tener en cuenta, que cuando eh, tomamos el universo juvenil y las desigualdades en este segmento de la población en general, la exclusión social en nuestras sociedades y caribeñas, latinoamericanas y caribeñas, y la relación entre incluidos y excluidos en el sistema se ha ensanchado mucho más. Esta descripción tiene efectos a otros niveles de desigualdades, y acá está un poco el tema de por qué la desigualdad en el acceso a la educación superior ocupa la centralidad que, que tiene que tener y que bregamos porque tenga, porque eh, la, la, la desigualdad en el acceso o en, o en la continuidad de los estudios o la exclusión de los sistemas educativos generan un conjunto de otras desigualdades equivalentes ¿sí? o concatenadas que terminan justamente configurando lo que el título de Claxo señala, las tramas, porque no es un problema solo de la desigualdad puntual, pura y dura, es un problema de la telaraña, del vínculo social, del relacionamiento que desde una desigualdad o, de un, o desde una violación a los derechos humanos luego se genera en otras dimensiones de las vidas personales, eh, grupales y, y de una eh, sociedad. Eh, el incumplimiento del principio de la educación como un derecho humano universal eh, también violenta otros derechos vinculados. Por ejemplo, los efectos, a eso ya se ha referido Rodrigo, eh, el rector, los efectos en jóvenes que por sus carencias educativas no ingresan al mundo del trabajo o a condiciones laborales y salarios dignos por su no formación y que se mantienen dentro de sectores ocupacionales informales o que son lisillanamente desocupados, o con mayor capacidad para ser captados por parte del mundo del delito y de las redes del narcotráfico. Y entonces analizamos luego los índices de violencia y la juvenilización de la, de la, de la violencia delictiva eh, y no la vinculamos a otras variables, como por ejemplo las educativas que son nuestra preocupación central y están directamente relacionadas. Cuáles son los índices de desocupación juvenil, por qué impacta sobre todo la desocupación en los tramos jóvenes y por qué el componente fundamental de los sujetos del delito en nuestros países son principalmente jóvenes. Otro ejemplo de estas equivalencias de desigualdades a partir de del no acceso o, o, o de la negación eh, a, a, al acceso a la educación superior, afecta eh, eh, no solamente las realizaciones de las personas. ¿sí? Vivimos en un capitalismo donista, vivimos en un capitalismo del deseo permanente, vivimos en un capitalismo de las satisfacciones. Entonces, ¿cuánto se altera la subjetividad de las personas jóvenes que tienen otra noción del tiempo, de la rapidez, de, de la realización pronta, cuánto afecta en la autopercepción, eh, cuánto afecta en la autoestima, cuánto afecta en, en, en la valía de sí mismo el, el no acceder, el no progresar, el no tener movilidad a través de los tránsitos a nivel educativo, cómo reparten nuestras sociedades los premios y los castigos sociales y deja afuera a los jóvenes que, fuera de ese sistema de premiaciones formalizadas y tradicionales, buscan otras premiaciones o en el deporte, o, o en la valentía de, de la transgresión, ¿sí? o en el delito mismo, otras formas de ser reconocidos en tanto... Entonces, creo que también cuando hablamos de desigualdad, no estamos hablando de la desigualdad, por supuesto, tradicional, importantísima, de la pobreza, ¿no? O del no acceso material a la educación. Estamos hablando también de desigualdades en los aspectos subjetivos, simbólicos, de reconocimiento. Hay un nivel que se ha incorporado en este mundo contemporáneo de los reconocimientos que incluso pesa más que la realización material o que el progreso a esos niveles. Eh, tengo cinco minutos, eh, quería mencionar, se ha hablado de que otro fenómeno en el que se manifiesta la desigualdad en la, educa en la educación superior a nivel institucional es en la estratificación de, de la educación superior, la estructuración en categorías de mayor o menor nivel o rankings de excelencia de las instituciones, que luego se traslada a la reputación de los títulos otorgados, a las mayores remuneraciones sociales y a la mayor diversidad en las opciones de empleo. Esto también se da en el sector público, porque cuando hablamos de universidades más grandes y más pequeñas, hablamos en un sentido positivo, indudablemente, pero también hablamos en un sentido de exigir cooperación, a las universidades de mayor tradición, de mayor porte, de mayor capacidad instalada, porque también en el ámbito de las universidades públicas, América Latina tiene una no solamente una gran diversidad, sino una gran desigualdad en los desarrollos. Y por lo tanto, las políticas de cooperación tienen que ser interuniversitarias, interinstitucionales, y no solamente hacia, hacia afuera o hacia agentes eh, de otro... Se habló de la privatización, nada para agregar, eh, se habló de las desigualdades emergentes de la pandemia, nada para agregar sino para, para acompañar, pero yo voy a decir por último, o penúltimo, eh, algo de lo que no dijimos y que también está incidiendo hoy en día grandemente en, en, en nuestras realidades universitarias, la migración, la migración, la migración interna, la migración en el continente para no hablar solo de la guerra a nivel mundial, y cómo la migración eh, forzada ha incorporado nuevos sujetos, nuevos sujetos de la política, eh, aunque no siempre ciudadanos, los desplazados, los emigrados, los exiliados, los apátridas y los refugiados, y, y eso está llenando nuestras universidades en el, en el continente. Por lo tanto, Muchas veces el esfuerzo que han hecho las universidades, y ha costado, y no se ha concluido, creo yo, en lo que conozco, es para dar acogida a eh, ese universo eh, de, de, de, de migratorio que ingresa a nuestras instituciones públicas, también transformando hacia una mayor interculturalidad o multiculturalidad, eh, hacia un mayor eh, sesgo interétnico, lo que a veces son conformaciones eh, ético-culturales muy nacionalistas, muy vinculadas en torno a eh, los parámetros tradicionales de conformación del Estado y de nuestras naciones. Y una cosa es aproximarse a los efectos de la migración ¿sí? eh, leyendo, ¿sí? o como enfoque cultural, y otra cosa es compartir con el migrante un aula de clase con culturas diferentes, con tradiciones diferentes y con competencias que indudablemente se, se incorporan con recursos escasos y con empleos eh, disminuidos. Y entonces ahí también tenemos un cambio cultural muy importante que, que atender. Eh, las mayores desigualdades siguen siendo a nivel estructural, a nivel sistémico, porque el sistema está conformado para generar y reproducir desigualdades. Por lo tanto, un papel fundamental de las universidades públicas hoy es su papel político. En la denuncia de la pobreza, en la denuncia de las políticas punitivistas, en las denuncias de la violencia de género, en la, violencia, en la denuncia de la criminalidad, de la minoridad. Y muchas veces el papel.. Hoy día de las universidades como actor político eh, ha sido debilitado en sus ataques a las autonomías universitarias, en sus recortes presupuestales, pero también en nuestras autocensuras, porque en nuestros vínculos privilegiados con los estados para obtener recursos, la voz pública de las universidades denunciando lo que son situaciones desiguales muy generalizadas o discriminatorias o violatorias, también se paga. Por lo tanto, nuestra formación universitaria ciudadana, ¿sí? nuestra lucha eh, por los mejores ideales de la humanidad y el rescate de nuestras tradiciones a lo largo de la historia, desde el Córdoba del 18 hasta el 68 y hoy día, me parece que es un tema fundamental dentro de esta capacidad de ejercer la conciencia crítica y la responsabilidad social de nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Eh, tenemos que, que ir cerrando por temas de agenda. Simplemente dos minutos para una síntesis imposible, entre paréntesis, de lo aportado debido a la riqueza de, de los aportes. Pero no, nos interesaba ubicar también lo planteado en la mesa dentro del Eje del Derecho a la Educación, Políticas Públicas y Alternativas Pedagógicas, y uno de los elementos que en el eje viene quedando claro es que estamos en un momento de disputa por el sentido de la educación, por el sentido de la educación pública y del derecho a la educación, y aquí agregamos una disputa por el sentido de la universidad y por el sentido de la universidad pública. Aquí se planteó la disputa en temas del modelo universitario, el impacto de la globalización, de las propuestas de virtualización de la educación superior, la construcción de un mercado mundial de educación superior, la necesidad de atender a las redes de influencia y de gobernanza que se generan para influir en la redefinición del lugar de nuestras universidades ante los nuevos desafíos. Y se plantearon muchas claves para la transformación, que simplemente voy a enunciar una mirada crítica de nuestro papel en la producción de las desigualdades, pero también la valoración de nuestros esfuerzos por superarlas, una mirada crítica a la agenda de los organismos internacionales, el trabajo desde posicionamientos latinoamericanos, disputar el concepto de universidad, recuperar nuestras políticas de intervención en pandemia, interpelar al Estado y a las políticas públicas desde la perspectiva de la educación superior, Actualizar nuestros principios históricos, definir ejes de intervención estratégicos, pensar el tema del financiamiento, reivindicar la centralidad de la producción de conocimiento, la educación superior como plataforma para asegurar trayectorias vitales y sociales, su aporte a la democratización, profundizar intercambios entre universidades autónomas, más allá del papel de nuestros gobiernos, criterios regionales para colaboraciones flexibles, no olvidar el papel político de nuestras universidades y el trabajo ante las migraciones como objeto de la política universitaria y cerraría con pensar el largo plazo desde una dimensión prospectiva que entiende el futuro como, como construcción y no como algo simplemente dado como un simple objeto de monitoreo que tiene que ver con la defensa de la autonomía, la articulación con la sociedad, la universidad como parte de un proyecto de defensa de los derechos humanos y de supresión de las desigualdades en nuestros países. Va como muy breve síntesis, agradecemos a los panelistas y seguimos.